Daniel? Espera aquí esto. ¿Cómo Daniel Rodríguez. Daniel, ¿nos puedes presentar tu pistola traumática? Claro. Esta bueno. es una echo. Mirad, Mirad, Compact. Sí. La y... marca Ecole, es totalmente en metal, no es de polímero y hasta el momento, perfecto. Es como la versión chiquita, ¿cierto? De la Beretta 92 más de la, o menos. Y ¿sí? De la Magnum. Listo, entonces, eh, Daniel y yo vamos a disparar a los objetos que grabé, que están ahí. ¿Eso cuántos metros será como 5, no? Por el Metros, cierto. Entonces, vamos a darle el jabón con esta que tiene Daniel, la mía que ya había hecho un vídeo que es la Pietro Beretta, la réplica de la Pietro Beretta, sí. la Firat Magnum y con la pequeña que es la Soraki M906, eh, que es muy chiquita. Pero vamos a ver entonces con los objetos. ¿Qué tan fuertes son la, las armas y si tienen la misma potencia eh, con los Cursan? Entonces, vamos a disparar. ¿Tú tienes los Cursan ahora o ahí todas No, todas son los Cursan. Ok, ya hay, vamos hay, a ir con los Cursan. Listo, vamos a ver lo, los impactos de la, de la Ecol Firat Compact. Entonces vemos que aquí al, al papel sí como una bala o dos creo, porque mira aquí hay un impacto y aquí salió algo, ¿cierto? Entonces no entiendo la trayectoria de la bala. Ah, sí, sí, mira, mira, aquí está la segunda bala. Ah, okay. claro, bueno, que Y creo caído. que salió tal vez por acá. Oh, my God. El peluche, <risa> <risa> le diste duro sí. en, el, en el vientre. Aquí, uy, se cayó. El jabón, no. como que fue no al frente, ¿cierto? No, fue como en el... Como que resbaló. En el lado. Listo, entonces... ¿y al y eh, la madera, se cayó. ¿Ahí la madera le diste o no? Creo que no, no. Y el champú le diste, no. No, no, no, no, hizo no. No hubo impacto. Vamos ahora a ver con la Ecole Firat Magnum. Listo, entonces ahora voy a disparar con la chiquita sobre aquí a, la, a los mismos blancos, blancos que también. A ver. Ah, espera, que pues son los impactos. Los ah, sí. impactos... Ay, no las la no. Se me las vamos a ver si los impactos son iguales con la chiquita chiquita pero robusta bueno vamos a ver si cargar por el seguro Vamos a ver los impactos, entonces vemos que al, la madera pues le hizo un hueco completamente, obviamente no iba a ni un poco Y al papel si tiene como otro impacto que salió por acá parece, no sé si sale, si sí salió, pero raro así como así Aquí está el de Daniel y este es el mío, eh, este, ah ya, ahora sí, ahora sí, sí quedó Mira al reverso, mira el reverso, sí mira el pasó, reverso cómo no, quedó. El hueco no está tan directo, pero hizo de lateral. Al peluche no solo está el hueco de Daniel. Y a los jabones, no. No, ese Ninguno es el mismo. Ninguno ha sido tocado. Entonces, vamos a intentar después ejecutar al jabón también. Listo. Listo, grabando. Bien. ¡Genial! ¿Todas? Bueno, me di bien esta vez. Tengo que disparar como abajo para tocarle. Ok, ya le diste como el tiro. Sí, ya empiezo a conocer ya. el arma. Exacto. Bueno, la pistola realmente, pues, el hueco tuyo, yo creo que la toqué de lado, tal vez por el impacto, la... Este no tuvo más impactos. Bueno, los jabones. Aquí ¡Oh, my sí. God! Ese sí tuvo el centro. En presente. Llegó la centro. mitad del jabón, prácticamente. Y el otro... El otro sí fue más arriba, entonces... Como que pues hizo cabezas. así pasando, ¿cierto? <risa> y el champú... Me toqué en la parte del plástico duro. Oh, genial. Y se explotó, obviamente. Bueno. Entonces, vemos que sí los impactos. Aquí tenemos los dos. El... Bueno, aunque no fue tan directo el de Daniel de la Ecole Compact. No fue tan directo, pero la oscursan de la chiquita también es igual de fuerte al que habíamos grabado con la Firat Magnum. Listo. Perfecto, está cómodo. Ahora, con la Fiat McDonald, la mía que tiene el láser. Bueno, miren el láser que igual la si estimosante no se entiendo, alcance todavía a apuntar bien el láser que va, que va mucho más abajo. Aquí el cañón va acá y el láser abajo. Bueno, solo era una que compré que estaba ahora no, no pude cuadrar bien. Bueno, vamos a disparar primero Rubber Ball, luego Scursan. Bueno, primero Rubber Ball a la, a la, a la rosado Vemos el impacto así, ahora vamos a ver con Oscursan, a ver si está la misma... Bueno, voy a intentar arriba igual, si está la misma profundidad, en la misma... Bueno, vemos que sí, aquí era la, es la, es la, la, la rubber ball, Sí. Y la Oscursal es, pues me parece un poco menos profundo, no sé si qué opinan. Pero sí es un poquito menos. Un poquito menos, ¿cierto? Entonces quiere decir que si la Rubber ball es un poquito más fuerte que la Oscursal, pero menos precisa porque cuando disparen las llaves no me fue tan bien. Entonces si vemos así que eh, no es tanto la diferencia, vamos a hacer el último intento con la chiquita a ver si es la misma confirmación. Listo, entonces tengo el arma de, de Daniel que es la E.C.O.L. Compact. Tengo primero un disparo con la Rubber Ball y luego con la Oscursan de muy cerca con los jabones. A ver la diferencia de impacto. Y ahora con Oscursan. Vamos a ver la diferencia de las dos. Miércoles. Pues vemos que es igual, pero creo que esa era la, la Rubber Ball, ¿no? O me confundí que está más profunda la Rubber Ball que la Oscursan. Pero si sí hay una que pega más duro. Y, sí, creo que esa es la. La Oscursan. Vamos a ver con la pequeña armata. El, el mismo trabajo con Oscursan y, y ruberbol La destroza completamente. ¿Listos? Uno, dos. Bueno, vemos que aquí la. Oscursan, pues no la destruyó tan completamente como la. Bueno, que no fue casi el mismo impacto, pero igual creo que otra vez la, la rubber ball es más potente con las traumáticas, porque aquí pasó todo y aquí no todo, aunque bueno, también es una cuestión de ángulo. Pero si sí, yo estaría más apuntando que la rubber ball es más fuerte que la oscursan, pero menos precisa. Listo, ahora voy a disparar esa cosa de madera, Mirela, Con oscursan y luego con rubber ball, a ver la diferencia. Empezamos por oscursan. Me eh, pongo mis tapabullos porque, bueno, por un solo disparo no los voy a poner otra vez. Se me pongo así y le dispara el pozo de madera. Vamos a ver el impacto. Aquí vemos que el balín entra, pero no perfora porque, mire, es grande y atrás se ve el impacto. Pero son como un centímetro y medio de distancia. Pero lo perforó Vamos a ver con rubber ball ahora. Ahora voy a disparar el coso de madera con... Eh, rubber Ball, porque ya le disparé con oscursal ahora es Rubber Ball, preparado, uno, dos, vamos a ver el impacto, Rubber Ball pasó, pasó la prueba, pasó el proyectil, aquí no está, aquí es Oscursan, aquí es Rubber Ball, entonces si, sí, Rubber Ball es más fuerte, listo, entonces ahora vamos a disparar, miren, a esto, el sartén que yo le había disparado con oscursar vamos a dispararle con rubber ball a ver el impacto si sí está muy diferente o no entonces le pongo más o menos a 4 metros, 3 metros y vamos a ver cómo nos va el disparo con rubber ball <tose> vengan por acá y vemos con Rubber Ball la perforó. oscursa no alcanzó, pero Rubber Ball sí la perforó. Disparo con Oscursa a esto, vengan. Un lindo conejo de un morral, bueno, morral de un bolso de mujer. Esta cosa la más dura de la cachucha. Y atrás como una baldosa. Entonces le puedo disparar de cerca porque se absorba mucho. Vengan. Vemos que obviamente el conejito pues murió. Vemos que atrás la cachucha, no, la pasó. La pasó porque tiene hueco. Y obviamente la bardosa está en pedazos. Ahora vamos a ver con rubber ball. Eh, no, aquí vemos que el, la, la cosa pasó acá, pero no... No pasó tanto, pero igual alcanzó a dañar el, la baldosa. Disparar con la rubber Ball. Ah, lo mismo. Vamos a ver el impacto. Vemos que la baldosa otra vez murió. Aquí pasó. El hueco pasó. Y atrás pasó. Y. Me imagino que la bala se fue. O sea, quiere decir que otra vez la, la Oscursan le pasó, la Rubber ball le pasó mucho más el impacto que la. No, la rubberball le pasó más el impacto que la Oscursan. Porque aquí no está el balín y el otro estaba como la, la pepa acá y la otra salió. disparar al maniquí con Oscursan y nuevo river, Rubber Ball. Vamos a intentar primero con Oscursan. Le damos el impacto. Sí está el impacto en el pecho, pero no pasó. Vamos a ver con Rubber Ball, está caliente, si pasa o no. Voy ahora a disparar con Rubber Ball, maniquí, estaba por ahí. Y le disparó en el otro pecho a ver. vengan por acá. Aquí estaba el disparo con los Fursan. Y aquí está el disparo con Rubber Ball, que no pasó. Entonces Rubber Ball otra vez gana la prueba de potencia entre dos. Oscursan y Rubber Ball. También con la chiquita, ahora también voy a ver si cambia mucho oscursan, eh, Rubber Ball con la otra pistola a esos cuadernos. Son 70 páginas por cuadernos. Voy a disparar, entonces, 70 páginas con primero oscursan y luego Rubber ball. Entonces, en acción, me pongo cerca porque igual está muy al lado. Muy al lado. Uno. Dos. Vemos que aquí no pasó ni un libro al final, pero solo le un poco duro al otro libro. Eso es Oscursan. Vamos a ir con Rubber Ball. Ahora voy a disparar con eh, Oscursan. Voy a ponerlo en el cargador Oscursan y le voy a disparar a los libros a ver cómo nos va. Entonces Oscursan así de cerca más o menos uno dos con Oscursan vemos que entró un poco más aquí es, eh, perdón, Rubber Ball rubber Ball entró más que Oscursan y los dos no, no pasan los libros realmente, aunque sí eh, bueno, puede ser también por la, los dos impactos, pero entró mucho más y daño más libros pero igual aquí es lo que más cuenta es que eh, rubber Ball pasa mucho más que oscursal. Con Oscursan le voy a disparar A una manzana de dulce De cerca Cuidado, uno, dos Espera, que la pongo más derecha Tal vez Aquí está la manzana de Oscursan Vamos a ver con Rubber Si hay una diferencia Ahora voy a disparar con Rubber Ball a la manzanita <risa> Vemos que, así que. Bueno, no, no cambió tanto, aunque me parece que el Rubber Ball le quita un poco más de la cabeza. Vamos a disparar a un CD, no tengo nada contra esa música o no sé qué es, conquistando las naciones. Está sí, el CD adentro, obviamente no va a perforar, pero vamos a ver con esto y con un cuaderno atrás. Aquí vemos el disparo. Vemos que el CD está completamente roto y el cuaderno no, no lo dañó, pero le hizo mucho daño no lo pasó ahora con rubber ball ahora con ruber ball a la misma cosa y el cuaderno vemos que con rubber ball el público obviamente pues le pasó y que el cuaderno tuvo mucho mucho más impacto que con oscursal disparan con eh, la munición Oscursan a la botella de agua, de cerca también para a explotar me imagino, uno, dos, ah, seguro, uno, dos, me moje Vemos que hay un impacto pero la bala no pasó por el agua que amortiguó la bala. Ahora vamos a intentar con rubber ball. Comparar con ruberbon a la misma botella de agua a ver si le hace los dos huecos o uno vemos que tampoco tampoco pasó la botella ruberbon pero le hizo un hueco más grande aunque tal vez se estrapa porque ya había hueco pero no ninguna de las dos pasó la botella de agua